Ay amor, amores hallarás Amores hallarás Pero como el mío jamás jamás Ay amor ¡Vas amor yo buscaré, desde este amor ya nada queda, otro amor yo buscaré.